Hola cracks y gobies del youtube, vengo en esta ocasión a hablar de cómo ofendía a miles de niños rata que con tal de defender a su ídolo aunque ni sepan ni un carajo de que hablan del mismo se ponen a insultar y a tirar bardo innecesariamente, aunque no haya utilizado ningún término despectivo o haya dicho que yo personalmente esté en su contra, ¿qué es lo que dije? Que usa bots, ya lo evidencié, y lo pueden ver el vídeo donde hablo de eso en esta tarjeta que les sale arriba. Aunque quiero aclarar que entre todo es un montón de comentarios llenos de insultos vacíos carentes de argumento y personalidad propia, hay comentarios rescatables que al menos los autores de los mismos se tomaron la molestia de argumentar y tratar el tema con respeto, sin insultos. Pero antes, no más quiero decirles un breve aviso de que se unan a este servidor de Discord, yo y un amigo lo estamos dando a conocer, ahí pueden hablar de diversos temas así como pueden enviar sus preciados memes. Los espero. Como decía, la razón por la que hago este vídeo es para darles a entender a los que se les pasó por la cabeza que yo estoy insultando a Roxy, que la odio, que quiero hundirla, que tengo envidia, aunque esto ya lo dije en mi vídeo, nomás ni es mi culpa que no se sepan ver todo el vídeo completo, jajaja, que ni tienen por dónde sacar lo que han comentado, ya sea porque lo de la envidia ya lo he desmentido, y porque lo demás nunca lo he dicho, por lo tanto este vídeo está enfocado en los comentarios ofensivos que fueron hechos con tal de defender entre muchas cosas comillas a Roxy Kake, sin embargo solo manchan la imagen del fandom de por sí. Estos dos comentarios por dar un ejemplo de lo anterior dicho. Me hablan de ardidos cuando ni se saben siquiera la definición de crítica, ya que en ningún momento la estoy criticando, por mí ella puede hacer lo que le valga. Solo estoy diciendo que es lo que hace mal, y eso mal es el que posiblemente esté usando y peor aún que ni sabe ni escribir ni en su propio idioma, no se dice más bien, se dice mucho mejor, y yo me pregunto a qué llama buena edición como para decir que Roxy Kake edita mejor que yo, si es que ella tiene un solo vídeo con una calidad de un Nokia Movistar de los 90, sin edición alguna, solo grabado con un capturador de pantalla. LOL No crean que esto solo ha sido todo, solo es uno comentario de los miles de comentarios así Los cuales si respondo más el vídeo se alargaría tanto, que ya parecería una película Solo puedo resumir en un conteo de esos pseudo-argumentos que dan esos miles de comentarios así Faltando al respeto sin razón alguna Empezaremos por el primer pseudo-argumento ¿De quién estoy celoso? Vamos a suponer que estoy celoso ¿Celoso de quién? ¿Acaso soy pareja de Roxikake como para que me digan que tengo celos dentro de una relación formal? ¿Qué pedo, jajaja? Ja, ja. ¿Dicen que hice este video para conseguir visitas y para hacer que pierda subs? Jajajaja, ja, ja, ¿qué? ¿Acaso están dentro de mi cabeza o son los adivinos de Aladino como para siquiera confirmar motivos los cuales nunca dije? El verdadero motivo por el que hice este video fue para dar a conocer las pruebas y argumentos que se tienen para afirmar la posibilidad del uso de bots de que, así todos pueden sacar sus propias conclusiones, además, independientemente de qué intenciones tenga de subir el video que subí, no difieren en los argumentos que se han dado para decir lo que se dijo. Luego recurren al típico pseudo-argumento del siglo de siempre, de que tengo envidia. Esto no lo debería estar respondiendo porque ya lo dije en mi vídeo, como dije, no es mi problema que por fanatismo solo se vean la intro del vídeo y ahí comentar sus pavadas. Pregunto de nuevo, si fuera por envidiar ¿por qué no he criticado a usuarios super exitosos como pie ¿Y por qué le he de tener envidia a una usuaria que solo se molesta en insultar a lo loco cuando le hablan de una manera respetuosa? En fin, a todo esto, aunque por más que me manden a un debate por quererme demostrarme a mí que los fans de que no son tóxicos siempre voy a tener la razón, porque de primer plano ya me la están dando, jajaja. Bueno, el hecho de que los fanboys de que me estén tirando con todas sus fuerzas insultos habla mal de esta youtuber, y bien de mi contenido. Y así vimos chicos, que por el hecho de que cualquier persona esté hablando de tu youtuber favorito no tiene por qué ser por envidia o porque quiera ganar visitas. Derp de